Hola qué tal gente, en este video tutorial yo les voy a enseñar cómo yo puedo acelerar los mensajes de voz en WhatsApp esto es bien interesante para las personas que envían mensajes muy largos, entonces tú lo aceleras entonces, al momento de yo tocar yo voy a tocar una de estas notas de audio yo le voy a dar a mami, ya tú me puedes mandar eh, nota de voz de dos minutos, pero la voy a oír en uno y así, ya tú sabes como ustedes, como ustedes pueden ver esa nota en el momento que yo la pulso, yo la puedo pausar. Y ustedes ven ese numerito que está ahí, dice 2x. 2x significa el doble de la velocidad normal. Si yo le doy ahí al número, ahora significa que ahí debe estar la velocidad normal. Vamos a tocarla. Eh, Nota de voz de dos minutos, pero la voy a oír en uno. Y así. Entonces, si yo le doy a 1.5, vamos a ver. Sí, ya tú sabes. ¿Cómo tú estás? Que no entendí eso, ¿qué? Como que yo te pongo una nota de voz dos minutos, que tú lo voy uno, no, no le llego, ¿verdad? <risa> y ahora vamos si escuché... a escuchar... preguntar una cosa, así, ayer te iba a preguntar algo. Bueno, mira, bueno, mira ahora... Comenta. Ahora vamos a escuchar una nota de voz a doble. Le voy a dar ahí donde dice 1.5, lo voy a poner a doble. Nota de voz, pruébalo. Ya vos a puesto una opción ahora. Que tú puedes oír la nota de voz a 1.5 y a 2.0 de velocidad. O sea, dos veces la velocidad o media, media velocidad más de lo que es eh, un poquito más. Yo tú entendí que 1.5 de velocidad. Yo lo que sé es que ahora yo te puedo escuchar en un minuto lo que tú me hablas en, en, en, en dos Y en dos minutos lo que tú me hablas en cuatro, ya tú sabes Bueno señora, hasta aquí ha llegado este video Espero que le haya servido de ayuda a esta nueva aplicación Y nos vemos en el próximo